La función principal de DevOps es ofrecer un entorno seguro de desarrollo al diseñador profesional de sitios web. Para ello proporciona el bien conocido flujo de trabajo en tres fases. Una fase de desarrollo, una de demostración y una de producción. Una particularidad del desarrollo web comparado con el desarrollo de software es que el producto final puede ser modificado después de su puesta en servicio, bien por nuestro cliente, bien por sus usuarios finales. Así que es fundamental que el desarrollador pueda traérselo de vuelta a la fase de desarrollo para poder realizar mantenimiento, actualizaciones, modificaciones, etc. Así es como funciona DevOps. Cada sitio web tiene tres fases. Desarrollo, indicada con el color verde, demostración con el naranja y producción con el rojo. Esto indica al desarrollador en qué fase está trabajando para evitar errores. Este botón nos lleva a la portada del sitio en la fase en la que estemos trabajando y este nos inicia sesión automáticamente en el panel de administración de Joomla correspondiente, también identificado por el color verde que indica la fase de desarrollo. Si pasamos a la versión de demo aparecerá en naranja y en producción en rojo. Veamos ahora las herramientas disponibles. En primer lugar el gestor de despliegue, que permite promover una versión a la siguiente fase. Simplemente al pulsar el botón se pasa de Desarrollo a Demo o de Demo a Producción o de Producción de Vuelta a Desarrollo. A continuación tenemos el control de versiones. Basado en Git, podemos salvaguardar el estado actual o aquí restaurar cualquiera de los estados guardados previamente. Tenemos un editor de código profesional con pestañas, coloreado de sintaxis, plugins, etc. Tenemos un gestor de archivos, con pista previa, funciones de arrastrar y soltar, edición de imágenes con Pixelar. Tenemos inicio de sesión automático al editor de la base de datos, también en el color de la fase correspondiente… Tenemos un sistema de documentación basado en una wiki markdown, para producir de forma rápida y sencilla documentación interna o para el cliente… Tenemos gestión de las cuentas de correo… Todo ello manejado desde un único panel de control.